Residentes en la comunidad del Aguacate del Distrito Municipal Hernando Alonso de la provincia Sánchez Ramírez reclaman se mejore la calidad de la energía eléctrica, la cual de acuerdo con sus declaraciones tiene un voltaje mínimo. por y el que no esté pagando está dispuesto a pagar. Se quejan de que por más de siete años están padeciendo de precariedades y que por la mala calidad del servicio, con frecuencia, alimentos y electrodomésticos se les dañan. Bueno, eh, hace muchos años que empezamos a viajar a construir. Me y mandan a Macorís. Y hace muchos, como seis o siete años hace que estamos viajando. Porque nosotros estamos completamente, que estamos en el oscuro completamente. Estamos cansados de, de pedirle la, la luz la luz a, a, a, a, a, a, la, a la noche y no nos ponen atención. Eh, para decirles, nosotras, la en casa no podemos lavar, no podemos hacer un jugo, no, eh, con la luz completamente no podemos nada. En cámaras Dionisio Severino para NTN, Joanny Cordero.